Hola, ¿qué tal mi gente linda? La pregunta de hoy es, Juan Carlos, ¿me conviene comprar solo o con un cosigner? Y esta pregunta tiene muchos, muchos lugares por donde ir. Uh, hace unos días me llamó una cliente de me dice, Juan Carlos, ¿en qué me perjudica si me pongo de, cosime, de cosigner con una persona? Bueno, para aquellos que no saben qué cosa es cosigner, uh, es lo que... Se utiliza, por ejemplo, si voy a comprar una casa, yo solo no clasifico y tengo otra persona que me va a ayudar con mi ingreso y con todo lo demás para poder comprar la casa porque mi ingreso y mis gastos no me lo permiten. Entonces serían dos personas en vez de una. Eso es lo que se llama cosain Bueno, eh, la cosa está en que, Juan Carlos, si la otra persona, eh, si yo me sirvo de COSAINE con, con, con la persona, ¿me puedo quitar del préstamo luego? Bueno, y todo eso es depende Depende por qué la otra persona no puede clasificar eh, en, en, para comprarse una casa sola primeramente. Entonces cuando usted le va a servir de cosine a la otra, si usted se quiere quitar del préstamo, esa persona tiene que clasificar para comprar la casa ella sola. Es decir que es muy difícil que una persona se pueda quitar en seis meses o un año si es que no clasificó en este momento. La única razón es quizás por el tema del crédito, pero lo dudo porque los bancos siempre toman cuando hay dos personas el crédito más bajo. Entonces casi siempre todo va en el ingreso versus las deudas, lo que se llama en inglés debt to income ratio. Entonces eh, lo que pasa es que vamos a decir que para comprar una casa de 350 mil dólares se necesita se necesita comprar una se necesita comprar con un cierto ingreso eh, mensual o con unos gastos o so, si usted no tiene ese dinero eh, entonces no tiene ese ingreso entonces sí vamos a tener un problema porque eh, no el banco no lo va a poder clasificar entonces cuando usted necesita otra persona para que le ayude con el ingreso entonces eh, lo que usted tiene que pensar es lo siguiente si yo quiero salirme del préstamo solamente se puede hacer un refinanciamiento ese refinanciamiento prácticamente es volver la persona a comprar la casa nuevamente. Entonces voy a decir, so ahora yo no necesito esa otra persona para comprar la casa. Entonces me tiene que en ese momento servir mi ingreso y no tener tantos gastos. Eh, Dese de cuenta que en qué de depende de que una persona pueda clasificar para 300 mil, para 200 mil o para... 500 mil o un millón, depende de ese ingreso versus los gastos. ¿Cómo es, Juan Carlos? Por ejemplo, usted gana 4 mil dólares al mes, el banco casi siempre le va a tomar la mitad, la mitad de ese ingreso, y le va a restar después, es el, le va, le va a restar después los gastos mensuales más importantes. No todos, la gente dice no, porque también tengo que, lo, los biles de la casa, no, de la renta, no, porque eso lo vas a tener en, el, en la próxima casa, entonces... Eh, el banco no lo toma en consideración, pero toma en consideración, por ejemplo, el mínimo de las tarjetas de crédito, toma en consideración, por ejemplo, el pago mensual mínimo de carro. Por eso siempre les recomiendo, primero, cómprense la casa antes que se compren el carro, porque eso sí le va a perjudicar. Después que se compre la casa, usted se puede comprar el carro que usted quiera, porque a los ojos de un, de un dealer de carro, tener una casa es mucho mejor, usted es confiable porque tiene pagos. Y, y usted de alguna forma u otra supo cómo clasificar para comprar una casa. El préstamo de una casa es el préstamo, el préstamo más difícil que usted va a tener eh, en, todo, en todos los Estados Unidos. Entonces, si usted clasifica por una casa, usted puede comprar lo que usted eh, quiera a crédito, mientras que no desbarate su crédito. Ahora, vamos a, vamos, vamos a volver a la, a, la, a la pregunta principal. Bueno, Juan Carlos, entonces, ¿en qué me perjudica si me pongo un cosigner? Eh, bueno, te perjudica que después, primero, después para salir, no te vas a poder salir a menos que esa persona no pueda clasificar sola. Ya hablamos de ingresos esas deudas. Segundo, es que eh, si yo compré como primer comprador, <ríe> es decir, si yo me vamos a decir que sí pudiste sacarte de la otra persona del préstamo. Ya como usted posiblemente no vaya a clasificar para los programas de ayudas para primeros compradores, porque los programas de ayudas para primeros compradores necesitan que usted esté fuera del título de una casa por los últimos tres años. Es ok, eh, muchas veces yo, yo veo, las personas dicen, bueno Juan Carlos, eh, yo prefiero no ponerme a nadie porque esto me va a perjudicar, porque después me va a... A, a, a desbaratar el crédito, porque yo prefiero a, a mí solo. Eso yo no me gusta que nadie me ayude, porque después entonces le debo favor a otra gente. Y esto es lo que es mi pensamiento. Eh, si usted no tiene otra opción que buscarse un cosigner, yo me lo buscaría y tengo dos opciones. Una, ¿puedo yo? ¿En qué tiempo voy a poner? En, en, disculpe, ¿en qué tiempo voy a poder? Si el tiempo es muy largo, estoy dejando de ganar opción. So, y entonces es preferible buscar a una persona de Cosainer. ¿Qué puede ser? Por ejemplo, le vamos a poner en el caso de este 2020 ah, que vino la pandemia, los intereses bajaron, mucho, mucha, mucha oportunidad de, de comprar, la especulación hizo que subieran los precios. Si usted hubiera comprado en 2020, en el 2022 tuviera 100 mil dólares de Ecuador en su casa, casi garantizado. Entonces, eh, si usted dice, ¿sabes qué? Prefiero yo esperar a que yo tenga más ingresos, esperar a ver qué, qué pasa si bajan las casas. Esa es la incertidumbre de la mayoría de, la, de las personas. Vamos a esperar a ver si. Y cuando usted espera a ver si, lo que termina es no comprando casa y está dejando de ganar. Cuando yo estudié ingeniería, una cosa que sí aprendí fue que no solamente hacer dinero es cuando tú compras o haces un negocio, sino que hacer dinero es también cuando usted deja de ganar. ¿Cómo así, Juan Carlos? Sí, cuando usted no hace un negocio, usted está dejando de ganar. Entonces, si usted está, si usted por la indecisión no, se, no compra la casa, usted está dejando de ganar equity en esa casa. Yo tuve una cliente uh, que... Hace poco, en el, como en el 2020, compró su primera casa conmigo, después de tener como cinco reactors. Y después de dos años, antes de los dos años, me dijo, Juan Carlos, me quiero ir a Florida. Quiero ir a Florida. Me voy. Quiero vender la casa y comprarme una allá. ¿Qué pasó? Nada. que Esa, esa persona ya tenía casi 100 mil dólares solamente por vivir en su casa. Solamente por vivir en su casa, esa persona... Eh, le sacó 100 mil dólares a la casa. Dígame usted, en primera, ¿quién tiene, quién hace 100 mil dólares al año? O mejor dicho, ¿quién lo ahorra? Porque esa es la otra, porque usted a lo mejor tiene y gana hasta 200 mil, pero usted ahorra 100 mil dólares. Eso fue lo que le pasó a esta familia y a muchas de las familias que nosotros, cientos de familias que compraron con nosotros hace más de dos años atrás, ya tienen una fortuna que es la suerte que me ha pasado a mí, que con todas las casas que he comprado, como he visto todos mis clientes, los inversionistas que hemos tenido, cómo hacen dinero comprando bienes y raíces. Entonces, ahí está la cosa. Vamos a volver de nuevo al tema principal. Bueno, Juan Carlos, ya vemos que esto, para que esa persona, de, yo me pueda quitar al cosáine, bueno, tiene que refinanciarla ella sola. Eh, después no voy a poder clasificar a como un primer comprador. Pero usted me está diciendo que es mejor hacerlo, eh, que no hacerlo. Pues sí, el, el peor, es otra de las cosas que estudié cuando hice la maestría en negociación, que el, el doctor que me estaba enseñando me dijo, Juan Carlos, el peor negocio que tú puedes hacer es hacer no negocio. Y ahí te va. Entonces, si usted no hace el negocio, usted no compra porque va a esperar a la que suba y al final no compra y usted no utiliza un cosigner para comprar una casa, entonces, ¿Qué es lo que puede hacer usted? Usted haga negocio. Vamos a decir que usted solo se hubiera ganado 100 mil dólares. Pero si usted hubiera tomado un cosigner usted vende la casa a los dos años y pica esos 100 mil dólares a la mitad. Entonces ganaste 50 mil. Es mejor ganar 50 mil que nada. Lo bueno es que cuando usted quiera o lo quiera vender la casa, bueno, se ponen de acuerdo y se venden. Y si no, eh, la otra persona, lo que sí, puede, lo, sí le puedo garantizar es que una persona no puede vender sin la otra persona. Cuando hay dos personas en el préstamo, se necesita esas dos personas en, en, el, en, en el préstamo a la hora de la firma para vender la casa. Así que esa es una de las cosas que a lo mejor usted no sabía y que es bueno que lo tenga en cuenta. Ah, otra de las cosas que usted quizás quisiera saber es que cuando está en el título de la casa, eh, aunque usted haya firmado, como que lo que se llaman Quick Claim D. Muchas personas, muchos clientes me dicen, bueno, Juan Carlos, yo firmé un papel que no quería estar en el préstamo. Eh, que, que yo... yo a ver, yo estoy en el préstamo, pero firmé un papel que no quería estar en el título. ¿Ok? Y que yo le dejaba la casa, que eso no era la casa, yo no quería nada saber. La casa, ojo y cuidado que esto me ha pasado con unos cuantos clientes. Y esto es como atarse a... Con unas esposas, porque créeme usted que si usted se quita del título, usted no va a tener más acceso al equity de la casa y si sí está obligado al préstamo. So, yo le aconsejo es que si va a servir de cosigno, si sí, al menos tenga, eh, no haga eh, como que se dice, no, don't refuse to the title. So, como se dice en, en español, como no, no, no, no dejes que poner un papel que diga que no quieres. Eh, no quieres eh, no renuncias no a tu título al título de la casa ah, porque eso sí vas a perder el equity entonces Juan Carlos hay otras preguntas que me hacen Juan Carlos me conviene a mí clasificar solo o con mi esposa o mi pareja a lo mejor no estoy casado yo esto es lo que le voy a decir siempre que usted pueda comprar solo y aquí va la misma filosofía siempre que usted pueda comprar solo usted compre solo ¿Por qué? Porque a lo mejor su esposa o esposo pudiera comprar una segunda casa con poco dinero, con los programas de ayuda para los primeros compradores. Ahora, esto es solo si usted tiene pensado comprarse más de 3 a 4 casas. Si usted tiene pensado comprarte más de 3 o 4 casas, entonces comprar solo sería una buena idea. Pero si su meta es comprarse una casa hoy, Después pasaron dos, tres años, te compraste una casa mejor, después pasaron dos, tres años y te compraste una casa mejor, da lo mismo comprar solo que en tu, con tu pareja. Pero si tu meta es como yo, que me quiero comprar dos casas por año, entonces sí le recomiendo usar la estrategia de comprar primero eh, yo y después mi pareja y después yo y después mi pareja. Y así puedes comprar alrededor de tres casas cada uno. Te compras seis casas con el, con el tiempo. Porque no sé si usted sabía, pero usted como. Después que tenga una casa, usted puede comprar su segunda casa con el 5% de down payment con intereses como si fuera casa y prácticamente un primer comprador. Porque usted va a decir que eh, usted tiene la intención de vivir la casa y que va a rentar la casa que había comprado por primera vez. Y ahí vamos a una filosofía que le quiero decir. Um, que es... Muchas personas esperan que su primera casa sea la casa de sus sueños. Y lo que pasa en realidad es que no funciona así. El, te puedo decir que el 98 o 99% de las personas que compran con nosotros van escalando su casa según pasa el tiempo. Eh, tengo amistades, tengo clientes que eh, si han esperado y yo los he estado hablando, hey fulano, ¿por qué no te compras tu casa? Ya tienes buen salario, ya tienes... No, es que la renta es más barata, me sale más barata que la compra de una casa. Es un error garafal. Y entonces me dice, es que la casa que yo quiero comprar no, no aparece. Eso siempre va a pasar. Pero lo que yo sí he tenido clientes que empiezan con una casita malita y después sacan el equity de la casa y con ese equity se compran otra segunda casa y después hacen la misma operación y van escalando poco a poco. Yo que soy cubano, eh, nunca en Cuba no existía antes lo que era... La compra de casa lo que se escuchaba era permuta, permutar. Es decir, yo empecé en una casita con un apartamento, después se vendía ese apartamento eh, y, disculpa, se permutaba, como no existía eso, se permutaba. Es decir, buscaba eh, una casa más grande eh, y le daba un vuelto. Un vuelto quiere decir, vamos a decir que tu casa valía eh, 10 mil dólares más que la mía, yo te daba mi casa y 10 mil dólares y así hacíamos negocio. Más o menos usted entiende la idea. Prácticamente es lo mismo que usted está haciendo acá, pero usted lo que va a hacer es vendo, no, no se permuta la casa No te Oye, te cambio la mía y te doy el vuelto. Acá lo que se hace es eh, se vende la casa y se compra otra a la misma vez. Bueno, Juan Carlos, y tengo que pagar eh, taxes y eso. Bueno, si quiere, vamos, esto es motivo para para otro video. Y cómo usted, hay dos formas de cómo no pagar taxes cuando usted... Eh, usted está vendiendo su casa para comprar otra si usted ha vivido dos años en esa propiedad en los últimos dos años y otra es haciendo un 1031 exchange pero más profundidad podemos hacer esto otro video entonces Juan Carlos, ¿me conviene a mí comprar solo o con otro cosiner? la respuesta ya la tiene usted puede sacar sus propias conclusiones yo siempre digo que es mejor siempre comprar que no pensar eh, en, en cómo en cuáles son todas las complicaciones. Eh, sí puede ser que sea mejor comprar solo. Solamente si usted cumple con todos los requisitos de ingreso versus deuda. Porque el ingreso es lo que hace usted que pueda comprarse una casa. Eh, el crédito se puede arreglar fácil. Los taxes, si lo hicieron mal, lo podemos ayudar como arreglarlo. Pero el ingreso y los gastos es lo más fundamental. Hay otros temas para tocar acá. De que a veces si compras con tu esposa... Eh, te puede perjudicar porque un FHA te tiene que... Un préstamo FHA, eh, son uno de los más populares que hay, te cuenta la deuda de tu esposa. Eh, entonces, cuando vas a comprar, si compras con los dos, la deuda de tu esposa o también el crédito de tu esposa o tu esposo te puede perjudicar. Lo mejor es que no se me haga... Eh, no se me... Overwhelming, no se me... ¿Cómo se dice? <ríe> Como, no, no se me... Atolundre, a a, a, a entonces lo que tiene que hacer es llamarnos que nosotros vamos a analizar su caso, caso por caso y le vamos a decir cuál es la mejor variante de usted, si va a mejor comprar con su con su esposo o esposa o si es mejor comprar solo. Si usted puede, la mejor solución es comprar solo, pero si no, la mejor, la mejor solución es comprar, no importa si con dos o con tres. Bueno, Juan Carlos, ¿hasta cuántos cosines puede, puedo utilizar? Bueno, esa es otra buena pregunta. Eh, Usted puede utilizar, creo que a veces hasta cuatro cosigners. Depende, hay programas. Por ejemplo, hay un buen programa ahora de ITIN que nada más que te permite dos cosigners. Entonces, yo creo que depende del programa. Bueno, esto es todo lo que tenía por hoy. Cuéntenme ustedes si le quedó alguna duda. Pónganme en los comentarios si está viendo desde YouTube y si está en Facebook. Comparte este video para que otras personas lo puedan eh, aprender. Que lo que ustedes están aprendiendo hoy. Recuerden que estos son en vivo. Próximamente vamos a hacer esto en una hora específica y le voy a decir los días en específico para que usted siempre esté al tanto de cómo hacer dinero con bienes y raíces. Mi nombre es Juan Carlos Carreras, soy Real Estate e ingeniero aquí en Las Vegas. Que tenga usted muy bonita tarde.